Y este saludo es, para el amigo Anastasio Ángel, de Santiago Petlacala, y ánimo mi amigo. Un saludo para el amigo Arturo Melo López de Colcoyán de las Flores. Ahí te va Miguel López Plegaria. Un buen saludo para toda la familia Moreno de Santos Reyes Ochiclasalas que radican en Watsonville, California y en Osnar.